la temperatura actual. Entre tanta noticia desagradable que todos los días tenemos que comentarles a ustedes, hay buenas noticias y hay lindas noticias. Está con nosotros Leandro Fruitos, consejero, eh, si lo digo mal, usted me corrige, de la dirección de Ecoparque Mendoza. Gracias por estar aquí. ¿Recién llegado? Sí, recién llegado a Mendoza desde Brasil, uh -huh. junto a un viaje que tuvimos con Pocha y Germina, las elefantas del Ecoparque Mendoza. Bueno, Queremos que nos cuentes esa experiencia porque la verdad ha sido una de las pocas buenas noticias, alegres noticias que hemos podido contar en los últimos días y ha generado mucha buena sensación, ¿no? ver el, en libertad, podríamos decir, aunque no es la, no, no es total, pero bueno, en un ámbito absolutamente más parecido al natural, ¿no? a Pocha y Guillermina. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto duró? Porque no es de un día para otro, que lo subieron a un camión y se las llevaron. Exactamente, fue un proceso largo, histórico, de mucho aprendizaje para la provincia, para todas las instituciones que participaron en, en, en este proceso, porque no, no es habitual tampoco que en el país eh, se trasladen este tipo de animales hacia el exterior. Entonces... Fue un proceso de seis años, comenzamos en el dos, en diciembre del 2016 a trabajar junto con el Santuario de Elefantes de Brasil, la Fundación Franz Weber, el gobierno de Mendoza, para que justamente Pocha y Guillermina y los demás elefantes, aún cautivos en la Argentina, uh -huh. puedan vivir en un santuario natural, en este caso el Santuario de Elefantes de Brasil. Es que se les va dando como señales de a poquito, como para que vayan... Este, captando este mensaje de que finalmente van a ser puestas casi en libertad? Involucra un entrenamiento, ese entrenamiento significa poder acceder a estudios médicos, poder hacer diagnósticos y chequeos generales para que el animal viaje en condiciones óptimas de salud, eh, y además para garantizar de que justamente el viaje no le signifique un estrés que ponga en riesgo su calidad Ajá. de vida. este Perdóname, ahí están las imágenes, si las podemos compartir, director. Ese es el, bueno, lo estás viendo, pero ahora lo vas a ver. Ahí, ¿Así las trasladaron? Exactamente, ahí lo que vemos es la salida del ecoparque de Mendoza, un camión con dos contenedores de transporte de elefantes. En este caso tuvo la particularidad que los dos contenedores viajaron juntos porque Poche y Germina son dos elefantas asiáticas, madre e hija, eh, que tienen un fuerte vínculo eh, durante todos estos años. Eh, entonces lo que quería garantizar el equipo era que ese vínculo, esa relación se mantuviese durante el viaje. ¿Iban a Ahí. Exactamente, van intercomunicadas en cada para, en cada en cada parada técnica, que era cada dos, tres horas, ellas se podían tocar, se podían oler durante todo el viaje, se podían comunicar durante todo el viaje. Esas cajas tienen unas ventanas, los cuales le permitían el contacto visual directo entre madre e hija. Y eso garantizó de que el viaje sea muy placentero, muy tranquilo para ellas. Y hay que tener en cuenta que fue un viaje de cinco días, entonces claro, claro, había mucho, que sí. hacer todo el esfuerzo para que las condiciones dadas sean las más amables Ajá. posibles para ellas. Qué, qué fuerte esto, ¿no? Porque vos decís elefantas asiáticas. ¿Tenés un poco de la historia de ellas? Sí, en el caso de Pocha es una elefanta asiática que llegó en el... ¿Vos año. la distinguís ahí a una y a otra o no? Eh, ahí está, la que está entrando primero es Guillermina y luego atrás va Pocha, entrando claro. al recinto. ¿Cómo hace? Eh, por los pelos del cuerpo, uh -huh. también por eh, los colmillos. En el caso de Guillermina, aún, como es más joven, ella tiene 23 años, aún conserva sus pequeños colmillos. Eh, y además por los pelos en la cola también. Claro. Guillermina tiene una cola bastante peluda, en el caso de, de Pocha no. Así que bueno, son distintos detalles claro. que, que, que te pueden ayudar a distinguirlas entre una y otra. Nos estabas contando un poco de la historia entonces. Sí, en el caso de Pocha tiene... Eh, Actualmente 56 años, ella llegó de un zoológico alemán que distribuía elefantes en aquellos años hacia Latinoamérica. Ella creció, llegó a Mendoza con tres años. Se desarrolló toda su vida en el encierro, en ese, en ese recinto que hemos visto en imágenes del Perdóname, zoológico de Dios Mendoza. Perdóname, había que venía de un circo, ¿no? No, es así? no en el caso ah, de vos... Tami, que es el macho asiático, papá de Guillermina, él sí vino ah, de un circo. No es, no es ah, no es Pocha entonces. No, no es Pocha. Pocha viene de un zoológico alemán. Y Guillermina tiene 23 años y ella nace en el año 98 acá en el zoológico de Mendoza. Y toda su vida, junto con su madre, han vivido en ese pequeño recinto que hemos visto en imágenes. O sea, toda su vida, se ambas elefantas, la desarrollaron en, en la cautividad. Que no se pis, parece en nada. En nada, y además... Porque a hay, la, digo, a, a, a su hábitat natural, nada. Exactamente, en nada. Ellas no, no tenían la posibilidad de pisar tierra, toda su vida han pisado cemento, no tenían posibilidad de tener una perspectiva de horizonte, porque el, el recinto está diseñado como una fosa, entonces eh, claro, no tenían para abajo. justamente perspectiva de horizonte, no, no sabían qué había más allá de esas sí, paredes ojo, que. Sí. de esas cuatro paredes que las encerraba. Así que el cambio fue. Mirá lo que rotundo. esta imagen es terrible, ¿no? Ahí vemos esa imagen donde ya se tocan la, las trompas, se comunican. Eh, ...y realmente se portaron muy, muy, muy bien... No, ...no manifestaron ningún malestar... ...ningún nerviosismo durante el viaje... ...así que eso también demuestra... ...de que estos seis años de trabajo... ...fueron realmente muy fructíferos... ...para llegar a ese momento del traslado... ...de la manera más amable posible. Leandro, vimos cuando, cuando llegaron al santuario... ...bueno, que estaba la transmisión en vivo... ...primero que demoraron bastante en salir, en adaptarse... ...en, en salir de, de esa especie de recinto donde estaban... Y después había un gesto que a mí me llamó la atención, que era como que agarraban tierra y se... Se la echaban encima. Se la echaban ¿no? encima. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Bueno, primero la demora en salir de los contenedores es... Eh, justamente ese respeto a los tiempos de los animales. Eh. Claro. Para ellos, cada decisión que tuvieron que tomar durante este viaje era muy difícil, eh, era un cambio en su vida. Entonces, el hecho ya de ingresar a la caja para ser transportado era una, una decisión muy importante. Y Después era tomar la decisión de salir de esa caja, que al fin y al cabo significaba su zona de confort, su zona de seguridad. Así que por eso demoraron un par de horas en salir eh, y el... el esta conducta de tirarse tierra sobre el cuerpo se le llama como baños de tierra, que los elefantes en la naturaleza es lo más habitual que hacen porque son repelentes de ácaros es es mm. también un aislante térmico, es la tierra húmeda un humectante para su piel. Poche y germina tienen la piel muy seca por el cautiverio claro. que han tenido acá en Mendoza y además porque, como no tenían tierra, no podían hacerse Perfecto. baños de tierra. Entonces. Pero eh, no tiene que ver con el estado de ánimo, sino que es algo que hacen como en defensa. Exactamente, Ajá. y es una conducta totalmente natural que acá en el, en el zoológico. Increíble, no perdón. Increíble que no la hayan perdido en 60 años para redondear, ¿no? en cuanto a cifras eh... Incluso una no nació ni siquiera en claro. el hábitat y sin embargo le salió naturalmente hacerlo. Exacto, esas fotos que estamos viendo ahora son las demás compañeras de Poche y Germina. El santuario, en el santuario ya habitaban cinco elefantas asiáticas y van a ser las compañeras de ellas ahora para formar la manada. Eso también es algo muy importante en esta decisión de derivarlas a este santuario de Brasil porque lo que se busca es que ellas puedan reconstruir de alguna manera una manada que, que no, nunca tuvieron. ¿Qué, ¿Qué tan grande es el santuario? No sé si tiene límites, me imagino. ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema? El santuario tiene una extensión de 1.105 hectáreas, que es ampliable a más hectáreas de acuerdo al aumento de la población que va recibiendo de elefantes. Esas hectáreas están divididas en cuatro áreas fundamentales, que son hábitat para las hembras asiáticas, para machos asiáticos, hembras africanas y machos africanos. Son distintas especies de elefantes uh -huh. que se dividen en sexos para justamente garantizar la no reproducción, porque un santuario de animales es un lugar, un centro de rescate, que lo que se busca es rescatar a los animales víctimas del cautiverio o de otros padecimientos, pero justamente tener la población controlada reproductivamente para que el espacio siga siendo un lugar de recepción de, nuevos, eh, de nuevas víctimas yeah. digamos del, del cautiverio. Eh, un elefante en, en, normal, digamos, no sé, ponele en... en, en se me ocurre decir África, viste, y automáticamente lo relacionamos con África y estas son de Asia. Pero bueno, ¿tiene usted un detalle cuánto camina por año, cuánto se desplaza más o menos? ¿Quizás hay estudios hechos al respecto? Hay muchos estudios hechos. El, el dato acá... De color es que los elefantes asiáticos necesitan 12 kilómetros para caminar diariamente, al menos. Pocha y Guillermina vivían en un recinto de 300 metros cuadrados, incluyendo sus habitaciones, lo cual... En, impedía lograr este requisito mínimo e indispensable, claro. caminar 12 kilómetros por día. Sus movimientos eran circulares, eh, era tan pequeño el recinto que no, no les permitía generar estímulos ni nuevas, eh, nuevas dinámicas comportamentales que tuviesen que ver con lo natural. Por eso también el objetivo de transformar el zoológico en ecoparque, en, un, en una nueva institución con, con nuevos servicios para la fauna autóctona, porque lo que enseñaba el zoológico era a ver animales exóticos que no representaban comportamientos claro. naturales representaban comportamientos víctimas de un cautiverio eh, muy magro en cuanto a sus requerimientos naturales algo para hemos mejorado ¿no? como, como humanos como para tomar este tipo de determinaciones, pues la verdad que uno se pone a pensar en el tiempo, cuántos de nosotros de chiquitos hemos visitado el zoológico para ver justamente esto que puedo decir? Lo, lo extraño Exactamente. Y mientras estos animales le han pasado definitivamente mal. Hemos mejorado bastante, Estamos acá en Mendoza en particular estamos mejorando a un paso bastante acelerado. Pocha y Guillermina y los demás elefantes del de, de ecoparque fueron declarados personas no humanas por la Justicia Federal de Mendoza. Eso ha sido histórico a nivel mundial porque son los primeros elefantes determinados de esa manera. ¿Y qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué? Eso significa que son sujetos de derechos uh -huh. que requieren ser liberados de esa cautividad de inmediato y que se deben garantizar todos sus derechos fundamentales como cualquier persona. Eh, ¿Todavía quedan? Todavía quedan, Pocha y Tami, eh, perdón, eh, Tami y Kenia, Pot, eh, Tami es el macho asiático, papá de, de Guillermina, que también va a ir al Santuario de Elefantes de Brasil en el año 2023. Y en el caso de Kenia, Kenia es la hembra africana que está sola, ha vivido sola durante gran parte de su vida en el exológico de Mendoza y también va a viajar en, en es este esperar año. es que haya vivido tanto tiempo sola? Sí, es, es realmente muy, muy malo para los elefantes. Los elefantes en la naturaleza no están solos, los elefantes viven en manada, son animales gregarios eh, y lamentablemente Kenia... Ha tenido que vivir gran parte de su vida sola. Cuando llegó a Mendoza, llegó con un macho. Ese macho falleció eh, y quedó sola en un recinto, que es el recinto en el que hoy vive actualmente. Uh -huh. Ese recinto es un poco más grande, sí tiene perspectiva de horizonte, pero al vivir en la en, en cautividad y en soledad solo, claro. ha atentado contra su calidad de vida. ¿Y ahí qué se hace? Porque no debe ser fácil tampoco el paso así rápido a vivir en, en manada. ¿Cómo, ¿Cómo se lo va a adaptar? El santuario ya pensado la, la, el, el trabajo? santuario lo primero que hace con todos los elefantes y elefantas que llegan es eh, recibirlos en un centro médico. En ese centro médico tiene eh, patios aledaños que les permite salir y estar eh, solitos, digamos, como estaban originalmente en su lugar de origen, e irse relacionando de a poquito y progresivamente con los demás elefantes y elefantas que eh, viven en el santuario. De hecho, lo que hemos podido ver en estos cinco días que han estado ya Poche y Guillermina en el santuario es cómo las elefantas que ya residen allí de a poquito se arriman a, a curiosear quiénes son esos uh -huh. nuevos integrantes de la casa y, y pasadas unas semanas más el santuario va a decidir habilitar nuevos espacios para que ya empiecen a interactuar de una manera más eh, profunda uh -huh. con el resto de, de los elefantes. ¿Qué otros animales eh, exóticos tenemos todavía aquí en Mendoza que habría que devolverlos a... a... Bueno, del ecoparque de Mendoza eh, lo que está previsto es derivar a los tigres, a las cebras a los camellos... Eh son eh, los monos también monos papiones monos caí que son animales autóctonos todos está todavía ¿no? esos aún están en el en el ecoparque de Mendoza ...y se está trabajando en la derivación son tra es un trabajo por cada especie y por cada animal es un trabajo muy muy complejo el tema de la mm. derivación porque requiere de una institución receptora que que, esté, que sea idónea que tenga la claro. capacidad para recibir y en este caso como en el caso de los elefantes que fue un traslado internacional eh, significan convenios y acuerdos binacionales. En el caso de los elefantes asiáticos es un animal con máxima protección a nivel mundial, lo que significa un, un requerimiento burocrático muy, muy exigente a la hora de poder trasladarlo claro. lícitamente de claro. un país a otro. Este, para la producción me pasa un buen dato, que es saber cuántos trabajaron eh, de ustedes, cuántas personas involucradas estuvieron, en, en este traslado. Muchas, muchas personas. Viajó un equipo mínimo del ecoparque de cinco personas nada más, pero fueron muchas personas los que hicieron posible este traslado e instituciones también. Entre ellos destacar los cuidadores del ecoparque de Mendoza, quienes han compartido con ella gran parte de su vida y colaboraron en este traslado, incluso participaron del viaje, llegaron con Ponche Guillermina al santuario y pudieron comprobar dónde se iban a quedar, que iban a quedar en un lugar eh, mucho mejor y, y están súper satisfechos ¿no? de haberlas cuidado toda su vida y de pronto poderles permitir vivir en un lugar mejor. También los veterinarios del ecoparque, el SENASA, el, el Instituto Na, el Nacional de, de Sanidad eh, animal, animal también estuvo acompañando todo este traslado, como así también Fiscalía de Estado, la justicia también federal, hay un montón de instituciones que de alguna manera han posibilitado uh -huh. que el objetivo lo cumplamos lo antes posible. ¿Vos llegaste hasta, hasta el santuario? Hasta el santuario llegué, fueron cinco días de viaje hasta el santuario, luego cinco para regresar, así que fueron 7.000 kilómetros en total entre ida y vuelta, fueron 240 horas de viaje, así que realmente fue algo histórico que marca la vida de todos los que hemos sido parte tanto del viaje como de este proceso en general durante estos seis años. ¿Qué fue qué, ¿Cuál es la imagen más fuerte que te trajiste de todo esto? Sin lugar a dudas el... La que se ha dado hace muy poquitas horas, que es que Poche y Germina ya están pisando suelo natural, que ya pueden escoger cuándo comer, cuándo salir al, afuera al patio. Eh, esa ha sido una de las postales más bonitas que nos marca, porque es justamente la postal que acá en Mendoza no se puede replicar. No hay manera de, de poderles recrear acá en un, o en cualquier zoológico del mundo eh, las condiciones naturales que necesita un elefante. Leandro, un gustazo haber charlado con vos, la verdad es emocionante, incluso seguir repasando estas imágenes, eh, a todos nos sensibilizan un montón y nos alegra, eh, lamentablemente mucho tiempo después, pero bueno. Va cambiando el mundo, ¿no? Y parece que vamos mejorando un poquitito. Así como empeoramos un montón de cosas como raza humana, creo que hay algunos detalles que nos pueden esperanzar, ¿no? Exactamente. Tenemos que estar orgullosos como mendocinos porque lo que hemos logrado es histórico y está siendo visto por el mundo. Así que vamos a seguir adelante con este proceso de reconversión del exológico de Mendoza. Gracias, Leandro. Un placer. ¿eh? Leandro Fruitos, consejero del ecoparque que viajó junto a Pocha y Guillermina hasta Brasil. Por suerte, ellas ya están disfrutando de su vida eh, en libertad. Gracias, eh, un, un placer. Qué linda nota, chicos. Me gustó, me gustó de vez en cuando tirar una buena noticia, hablar de cosas alegres también es, es agradable, ¿no? Entre tanta mala, como por ejemplo, porque bueno, es ¿por cortemos encima. con tanta dulzura, el costo.